Estamos, estamos en la parte más alta, la zona de los Montes de Brión, A ver es que conseguimos ver un aliño de horizonte tremenda ahora se ve perfectamente toda la zona de la Campeñada. Eh, Tenemos enfrente o sea, se empiezan a ver los Montes de Mogá, donde van a ir otros de molinos eh, eólicos, todo dando vueltas por el torno a, de los Torimores. No sabemos día, decía, que un millón no había podido desde aquí, pero bueno, por de defensa por pues, eh, seguro que también como pueden salir, veníamos los tres que van a poner la zona eh, entre Milarrube eh, y Paruqui, que también van a otros tres, más cortos de qué, tal y tiran ahí, pero eh, en esas estamos. Aquí, o, o camino que recorrimos ahora, eh, no tanto que hay un poquito antes, ese sería la eh, zona dos segundos mueño, en esta dirección, eh, esa, esa parte más alta de ahí. La zona esta de evacuada, más o menos empezando a subir, sería donde metería a torre meteorológica, esa torre altísima que vemos en los parques eólicos para de alguna manera tener controlado eh, pues, eh, todo el tema de, de potencial de maíz. Y después, a montar tiro muyño, iría en esta zona de aquí. Un poquito más para ahora, posiblemente no antes, según las coordenadas que quedan, pero un poco así, poco no pero en esta zona de ahí. Lo que quiere decir que ya estamos viendo que en esta línea de monte, que es este el dorsante, monte que contra la línea de ferro tendríamos estas tres torres tremendas más la propia eh, torre meteorológica y astronomía un poquito más vamos a hacer un poquito más arriba y vamos a al carácter de los niños donde veremos que también pues, será donde se pone sobre todo pues esa subestación aunque e, vos tenga a línea o podéis ver las redes sociales que tenemos esta es una de las zonas de mayor de mayor implementación de mapuas de toda el junto con la zona alta de eh, Maicesta, y después pues, eh, por donde vamos a ir. Eh, ¿Qué pasa? Están todas eh, bueno, pues, eh, tapadas por un toso, eh, no sé si por sorte o por desgracia, o ideal en algún momento, algún municipio que hizo de hacer un parque eh, megalítico para ir aquí a, a aprender un poco y demás, pero desde luego, eh, bueno, esas son ideas eh, que quedan ahí para hacerse. Estamos además en otro sitio, habrá un cartel más alán, eh, donde teóricamente también, eh, pues hoy el desenrolo ese 25 de agosto de 1800 los 15.000 miles que se a la playa de los niños suben hasta aquí eh, miles, pocos miles de trolanos, porque aquel ferrol estaba mal, estaba en una crisis, eh, una crisis que no suele pasar casi nunca en la historia, ¿no? pero de esta vez pasaba el 1800, entonces subieron desde, subieron desde el ferrol hasta aquí y aquí eh, a contienda eh, de ese 25 de agosto de 1800 Paradójicamente, Fight Combo, en Castellar de San Felipe, eh, o por una muestra sobre la propia pues, sobre ese efecto histórico que es un pecho que en, un momento, en otro sitio tendrían, pues, pues no sé, con que yateen ahí, la no, ya, batalla de Virginia Waterloo, eh, pues eh, también eh, rememora cada poco ese tema. Nosotros pasamos por encima de estas cosas, pues pasamos en historia y eh, sin más. Bueno, pues resulta que eh, esa muestra de valor, si se va en Castilla de San Felipe, aquí lo que se quiere hacer, pues sea arrasar. Porque imaginad vos un camión con estas aspas dando vueltas en la glorieta de San Juan ¿Cómo coño van a traer aquí? Las aspas, as torres, as grúas y e todo lo demás Ya no es el parque eólico en sí Es todo, infraestructura que se necesita para lograr montar aquí toda esa situación Es decir, no estamos hablando de esta pista que recorremos ahora que se ha ampliado un par de veces, ¿no? no. Estamos hablando de una pista por decir que tenemos caminos con unas cargas ¿no? Con unas uvas un poquitísimas para elevar, bueno pues no tan grande como la que tenga el mismo ¿no? hasta pero pero casi casi, porque estoy de de pecho, bueno pues todo eso se tiene que poner en esta, en esta, en esta superficie, eh, alguien se piensa que no va a quedar nada dañado, que eso es un dolor si no es bueno pues, pues ahora espera que va a estar de eh, no poder explicar, pero creo que no está, bueno para ver a un tamaño estas más difíciles dado que con ellos, los pequeños se hicieron un tamaño de los peta, por tanto podemos... Ah, vale, vale, ¡guay! Por todos lados, ahora sí. sí, hemos encontrado otra vez esta mamá. y bueno, para poner así un poco el contexto, ¿no se os Bueno, se si escucha, un poco el contexto, como una magua, estamos hablando de un encerramento comunal Las maguas conectan todo fenómeno que llamamos, no, el centro, el fenómeno que llamamos megalismo. Eh, Dentro eh, de las construcciones megalistas, son los venides, los henges los cromies, y sus En lo Pero con respecto a la lista, este pues, el fenómeno megalítico es principalmente un fenómeno tumular. Hay la hay hay gentes, sobre todo que hay en Moita ¿De qué época se estamos hablando? Pues las más antiguas, que son dos cinco mil antes de la Era. Las primeras que se tenían tratado en, en Galicia, las más no. Es un fenómeno megalítico, que de altura, tres mil años. Por tanto, es dicha, no, pero dentro de los pulos existen, los buenos estoy los Hay más que tiene cámara, una cámara que la cámara, la cámara, vista esa cámara, pero otras no la tengo tasco de ser en foso o en estamos hablando de un fenómeno que perdura tres mil años no neolítico, de hecho está conectado a ¿no? la neolitización de la caliza ¿no? de este territorio se asocia ¿no? en ese senso a una sociedad que tenemos que pensar una sociedad que sea campesina que se sobre todo a o Hogando, Hogando, no, a de Hogando, cuando practicaban a Rosa de Monte, es decir, a Peña de Monte, trasera llegar ese espacio. Esas probaciones, por tanto, lógico, no a su relación con un monte de este tipo, no, especialmente dedicado a usos muy grandeiros. Eh, cuando de estos los pegaditos, tenemos que tener en cuenta que un primer monumento, eh, o un primer intento de monumentalizar la paisaje, se eh, puede que la historia de la vida. Anteriormente no, no había, en la constitución del planeta, eh, no había esta idea de ser un monumento. Es, decir, es un intento, por esas poblaciones neolíticas, de, eh, en cierta medida, eh, ser e, eh, un paisaje y un, crear todo un vínculo con la tierra. A pesar de que esto sea un enterramiento, a pesar de que esto es eso, proceso móviles cada uno, tenemos que considerar que en las minas, este tipo de enterramiento, se conecta a suficantes o los tres de seis la... antepasados de un proceso colectivo, es un proceso colectivo que colectivo esfuerzo, que sirve en ese censo, a tres de los pasados, a conectar el paso. En este caso es muy importante que se desatendiendo de que de paraos estamos hablando de un monumento para los vivos. Por tanto, no es casual que a primera mamua, que veíamos que los que nos daban las vidas, que esperan no que los más ciudadanos, que se digan en un sitio estratégico por donde pasaban animales y pasaban personas ese camino materializa o fosilizase en una estrada, pero este probablemente saben de muy antiguo por la forma natural para acceder a estos muertos, y e, por tanto de eso, de esa, dentro de esa estrategia que vos comentaba ¿no? de monumentalización de la paisaje, de la creación de, de, de un paisaje, hoy pues, expoñese también si pues esta cosa. En caso de este túmulo, que tenemos aquí atrás, eh, una de, de frío, y en algún momento estorca, buscando perlas o ventas, que había donde, que este tipo de enterramiento, eran dos monos, que agarraban los ojos. que a mayores es esta, este el cúmulo un de de de a a de pedra, pues para anda mayor y cada vez también más consistente. espejo. También, ya que tenga algún tipo de pequeña cámara interior de pedra, ¿no? Probablemente en este caso estamos hablando de unas manos eh, por la tipología de país 6.000 años, es decir, está pasando para, para este que no puedo fueron usurpados por el gobierno franquista, eh, por la, eh, el Servicio Forestal del Estado o Icona, eh, fueron puestos a nombre de los montes. Eh, los montes, eh, los vecinos, ahorita no conseguimos la clasificación de los montes como vecina en más común, es decir, que retorne la titularidad eh, de la vecinanza. Actualmente siguen siendo titularidades del los de ferro. Eh, pero la ordenanza de aprovechamiento de usos de monte que se aprobó uno los días a eh, reconoce un usos para los vecinos y asociación eh, de comuneros rocha pues estamos iniciando a gestión eh, do de monte desde eh, de hay pocos meses ya procedemos a zona de concurso, a primera corta de de madera de eucaliptos ventureiros nosotros vamos a e ir eliminando progresivamente esos galitos eh, o dinero de esa madera reinvertido no monte en diversos proyectos los que a lo largo roteiro roteiro pues vos vamos a ir falando entonces un del o da posta en valor eh, da dos, no escucha, da cal, pues, de la necrópole por de chat, la cal por dentro no hay nada ahí menos de las, las 40 manos y de esto pues me gustaría que nos falara María José acompañada. compañera eh, Dale, más, o conocé las, eh, las manos Hola, vamos a Para que asiente, pueda venir por aquí, aparte de que estén señalizadas esas mamuas, que puedan ver de esa manera espiritual o que una necrópolis neolítica. O problema está en los cárteles, o sea que no sé si conseguimos. Estamos nelo, pero bueno, costa bastante trabajo. Nada más. Vamos a conseguirlo. Eh, de hecho, esta mamuá, hay aquí muchas personas que estuve presente o un día que, que alimpamos, allá ya no medio. Eh, que bueno la idea es inicialmente lo primero es eh, Rosalas probablemente un mes que den, convoquemos una jornada de voluntariado ambiental esta cuando iniciamos pues había un de dos metros como ustedes alrededor que no se veía absolutamente nada entonces bueno, pues, con a poco eh, confiamos en ir poniendo o descubriendo este patrimonio eh, sinalizando mirando eh, dando la conexión a esta pues, definición para que se y que se explica porque como decía muy bien el compañero Antonio, eh, la importancia va mucho más allá la cuestión arquitectónica, no es no una pirámide de sitio pero igual de antigua y nos conecta con nuestros antepasados y con nuestro territorio. Las mamas no son únicamente un punto hillado, no se pueden entender hilladamente eh, tu entorno de dos montes más que están situadas eh, y la conexión que están entre todas ellas, eh, como decía compañera también, pues bueno, las cuestiones astronómicas que tenían. que significa cualquier actuación que se vaya a hacer aquí de algún tipo evidentemente va a ser replejos o que en toda población de la zona de, de, de, de fonda. Te a un compañero que por ejemplo cuando eh, me dieron todas las aulas, cuando pusieron eh, o, o Carrillo que va a ir al que va por el puerto que está justo de vais o menos, a lo final. O sacar todas las aguas de los cauces es fundamental, fueron para la base, por ejemplo, pues ahí atrás entraban eh, a, una, a una familia que eh, barría por completo la casa, porque eh, básicamente al eh, desviar las aguas de los cauces busca un sitio donde caer y al final terminaron cayendo eh, pues donde no debían. O bueno, a agua siempre busca por donde tiene que salir. ¿no? Lo que quiere es decir que cualquier cosa que vayamos a hacer aquí vaya a tener a su repercusión también en la zona de Valdeolí. Aquí, teóricamente, irían también, eh, en esta zona que estamos aquí, precisamente, que es e otra de las zonas de concentración de mamas, se, eh, pues, diría a, eh, a subestación. ¿Cómo van a sacar de aquí los eh, tendidos eléctricos para enlazar con toda o resto de energía? Eh, pues, tampoco ven los, los, eh, los primeros pliegos que se han quedado en ahí, tampoco especifican. ¿Cómo se vaya a hacer para traer para aquí también? Porque aquí también irían eh, parte de esos muñeños, pues tampoco dicen. Y luego, una vez que remontemos ahí de vuelta, se verá desde enfrente que hay unos cotos que están justo encima de San Cristóbal, y se llama Coto de Gato, que ahí irían los tres últimos muñeños. Que también hay una zona donde hay presencia de paz y todas esas zonas, esas zonas de la guarda. La zona esta de Eucarital que tenemos aquí atrás, por ejemplo, son esas zonas de turberas que son fundamentales para mantener porque, que, sobre todo para crear los pueblos, mantener esas humedades que se necesitan los Galego para crear paliante. Precisamente, hablábamos de que eso nos daba mucho tiempo, de la en la de los proyectos hay una zona que llama Caragoa, Coba Dolor, y que, eh, bueno, pues solo vimos la completamente encharcada, incluso pues a veces tiene algo de a falta, en en esta temporada. O que quiere decir que, eh, bueno, pues hay otro recurso natural que se debería de mantener eh, porque desde siempre se mantuvo. Eh, todo esto fue una zona de pastoreo, no se odía, hay una serie de cabanas que decíamos compañeros que tenían que recuperar, pequeñas cabanas donde se vendía simplemente o, o, o pastor, eh, a cabillado pastor, que también pues, forma parte de nuestro patrimonio material que tenemos aquí en esta zona de Brión. Bueno, sabéis es que incluso había un cartel sobre la batalla de Brión ahí en la entrada, pero oh pobre eh, o que le pasa siempre a los consejos. Fue muy inversión y se olvidan, se olvidan de lo que hay, ¿no? Pero quiere decir que esta era la zona desde aquí estamos viendo toda la zona de Doniños, donde se hizo el desembarco de 1800, y a partir de ahí pues, subieron todas las tropas británicas a esta parte alta de los de Brión, donde se vaya esta zona. He gustado por asegurar que los 25 consejeros en Ferrol, eh, prácticamente ninguno conoce a superficie esta que hay aquí. Sabe que hay una ría, ahí abajo, sabe que hay una playa, aquí abajo, pero que hay no medio. Pues bueno, da igual, es algo asumible. Como decía Juan Juncal, de mejor hacer hay un polígono industrial que total no pasa nada, yo creo que esas cosas pues tenemos que ir mirando poco a poco de cambiar esas mentalidades. Ahora eso, cuando salgamos a mirar eso, o, o con todo gato, todo enfrente, que es donde vamos otros tres encima de en Cristóbal, y a partir de ahí, bueno, pues ahora vamos a volver por donde, por donde villemos y vamos a ir bajando hacia cariñares para hacer los restos a volta de los coches por, eh, por la estrada. Si alguien quiere hacer alguna aportación o si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues eh, estamos ahí dando el tiempo. Tenemos una... En el cruce de la tenemos una especie de pradera natural, en la que estamos muy caposcios. Iría un segundo de los aeroaceleradores. Y un tercero sería más o menos detrás de esos eucaliptos. Tocar por es un poco o mejorar. Dos, tres, unos tres que tenemos por el este conectado. pasamos por diante la plantación que le vamos a hacer desde ahí a de eh, árboles. Eh, Evidentemente, bueno, eh, es una zona muy batida de vento, las árboles costan tirar para arriba, pero poco a poco, pues, iremos consiguiendo eh, ir recuperando o, o bosque en esa zona. En esta zona de, de abajo, por donde pasamos, Hemos solicitado una eh, subvención para reforestación con autóctonas de 12 hectáreas, sobre todo empezando con Bidueiro, porque es lo más duro para aguantar el vento y a, a pobreza del no suelo rocoso. Y eh, eh, bueno, hasta agosto no veremos si no la concede. Eh, en este otro val que, que tengo a mi izquierda, eh, teníamos previsto, por ejemplo, un asiento eh, con cabalón alego de monte. Eh, también estamos pendientes de una subvención que vamos a invitar a un líder Y bueno, va no hay que evidentemente si confiaremos o ¿no? Y si podremos llevarlo a cabo este año, o si no, ver no a que adaptar para mis oriante. Pero como decía antes un compañero, este monte, eh, como no se odia pues, entonces las cabezas de gato Menor, cabras y ovellas eh, Y, ustedes que tengo también actitud bandeira, o caballo sería una herramienta idónea Para controlar o eh, para forrar en desbroces y, y en los sitios que, que ves que está desbrozado, ves que enseguida esa hierba sería una forma de mantener limpio o a contornar las manos. Y poco más tengo que, que decirvos. Luego vamos a volver por lo mismo camino, dar a.